¿Qué tal a todos los amigos de Explorando Ando? Quiero compartirles que estoy en el piso 29 de la Torre Latino en la exposición de Barbies. Como muchos ya saben, pues a mí me encantan estos juguetes. Y pues vamos a conocer un poco de lo que hay aquí en el piso 29 de la exposición de Barbie. Como podemos ver, esta es la primer Barbie que sacaron Ruth y Elliot, que fueron los creadores de la marca Barbie, de la primer muñeca. a la cual dieron su nombre de Bárbara por su primera hija, que se llamaba Bárbara Hendler, y el Ken también es llamado como su hijo, que era Kenneth Hendler. La filosofía de Barbie, como muchos ya lo hemos presenciado a través de sus muñecas, pues es, sé lo que quiero hacer. Aquí podemos presenciar a algunos de los primeros Kens. Podemos ver a este con sus acu puntitos bastante elegante. Algunos incluso todavía están en sus cajas. Me sorprende mucho este que dice Total Hair. Un Ken muy con estilo de los 70s 80s. Es increíble como Ken ha sido también un precursor de la moda, de la moda, tanto masculina como gay. Los accesorios de, de estos que también están increíbles, los lentes. El ramo de rosas que trae ahí en la mano. Parece que viene como de un colegio. La rosa. Mira esa rosa que trae en la mano esta aquí. La, la caja de chocolates. Y el de atrás tiene un traje muy elegante, plateado y morado Todo un precursor de la moda De este lado también tenemos algunos modelos de Barbies estilo vintage eh, Estos modelos han salido en los últimos años de la colección de, de Barbies Yo tengo el de lado derecho con el vestido dorado con flores en color negro es una Barbie sumamente bonita por el estilo de ropa. La de atrás que trae un antifaz en negro, un vestido de gala color eh, negro también, pero con detalles como de rosas gigantescas. Mira esta con su sombrero, su bolsa blanco y negro. Sus zapatos, estilo Cruella de Bill. ¿Ya observaron esos zapatos? Wow, de manchitas, están increíbles. Esta Barbie también, eh, creo que es la solo Barbie esta así viene con su micrófono yo tengo la versión castaña y esta que viene con su estola mira nada más ese sillón de Barbie totalmente acogedor y, y sofisticado el traje de la lencería de las medias negras de red con su baby doll está increíble el escenario que viene con la Barbie cantante de este lado tenemos un estilo también como boli de los años 70 y 20. Mm. La Barbie que está al fondo la podemos apreciar también en su caja, es Boldwood Paradise. Esta Barbie de vestido dorado de gala es la Barbie de 50 aniversario que se hizo precisamente en honor a los 50 años. Y esta de acá es, es más reciente, creo que es eh, con motivo de los 70 años, 70 aniversario. Todos traen unos detalles increíbles en sus sofisticados atuendos. En esta vitrina podemos apreciar las Barbies en, que han habido de acuerdo a distintas épocas. Empezamos con esta que fue la primera en 1959. Um, por el lado derecho tenemos la de 1962, también tenemos la pareja de Barbie y Ken, novios de 1959, mira nada más que detalle del collar de perlas, el velo que también tiene detalles en perlas, los aretes de perlas, el vestido de tul y encaje, los guantes, el ramo, la flor blanca que trae en la mano izquierda Ken. Me encanta ese estilo de, de Barbie asistente de vuelo con su uniforme muy, muy retro. De este lado también tenemos distintos modelos, la Butterfly Art Christie, Skipper, la Tracy, vestida de novia, y también ahí afuera está el Ken, Hi-Fi que emula la moda de los años 20 con ese vestido floreado. Estos vestidos también nos recuerdan la, la, la moda que se vivía en los años 20, los trajes de baño, las... Un poco más hacia los 2000 salió la Generation Girl, esta es Yara, Mari. Nietzsche, Barbie. Yo recuerdo que tuve la body Glitz de Generation Girls que está atrás que trae la blusa verde con con detalles. Esa es tan increíble. Yo la jugué cuando era niña. Esta skipper es rara porque realmente yo nunca había visto que se hicieran Barbies entre los años 12 y 11. Estas también... Son bastante extrañas y antiguas, podemos ver con mucho detalle los detalles de, de la ropa, de la moda, de los accesorios, los aretes, el sombrero. Aquí tenemos la pareja de, de Barbie y Ken, un poco estilo um, grupero, con trajes gruperos. increíble esta Barbie de Pop Life con el body, el enterizo de cebra y también la de atrás que es Pop Life con sus medias de red, color amarillas y sus bototas blancas, sus aretes como pueden ver el detalle es muy representativo de la moda de los años 70. voy a ver, voy a, voy a seguir viendo, aquí tenemos en esta vitrina el especial de novias Miren nada más cuántas novias Esta es una de, de las primeras novias que hubo de color en, en muñecas Barbie Esta es Sophisticated Barbie novia hey, miren el vestido de atrás está increíble con esos detalles de diamantes Y esa agu agujeta color dorado, el velo también está increíble Miren los detalles de la joyería de esta Barbie, también están muy bonitos la de atrás me parece que es Carolina Herrera, es un, una edición especial de Barbie Novia de, de, de, diseñadora, de la diseñadora Carolina Herrera Y creo que no veo por aquí, pero eh, yo tengo una Barbie Novia eh, hecha este, a la, um, de acuerdo al modelo de vestido que usó Grace Kelly en honor a Grace Kelly Esa no la, no la veo por aquí, no sé si sea esa que está allá atrás, me parece que sí, parece, se parece bastante Mira, Romantic Novia, estilo romántico con flores a la cabeza. Esta, esta, esta con ramo rojo me parece que es una de las últimas que salió, salió en el año 2021. Igual es de una diseñadora de vestidos de novia famoso, me parece que es con doble cuadros. Esta es igual siguiendo el mismo estilo vintage. Ay, no manches, tienen las tres sirenas. Uy, esas eran súper famosas en mi infancia. Son cuatro, de hecho, la, la amarilla, la rosa, la azul y la negrita. Wow, están increíbles todas. Y tenemos la Barbie Hula Ula, por allá atrás, la que tiene el cabello rosa con amarillo. Aquí tenemos la Barbie que vimos en la entrada, en su empaque original. Esta, también del 40 aniversario, es la First Black Barbie, la primer Barbie de, de color su estilo se, me, se asemeja mucho al estilo que manejaba Donna Sommer y aquí tenemos otras que han salido posteriormente con eh, pues motivo de la primera Barbie de aniversario del clásico traje de baño de rayas blancas y negras esta es de lado derecho de cabello este, pues casi casi pues blanquisco podríamos decir, es del 60 aniversario y también salió la versión en piel de color. Aquí la estamos viendo. Tenemos también la Barbie Total Hair. Miren qué bonita. En sus empaques originales. La casta y el, la, la rubia y la castaña afuera. Órale, también tenemos por aquí abajo más Barbies. Creo que esa era la Teresa. Teresa. Sí, me acuerdo también con ella. Mira esas de atrás que tienen un vestuario así como de época, como de la época de Francia. Se ve muy bonita con su vestido lila y su sombrero. Unas barbies un poco más modernas, más hacia los años 2000. Ay, la Barbie usa Ahí con, con a Willy, sus aletas, los dos delfines. Y aquí estamos con una temática en vestidos negros. Me encanta la, la Barbie que está dentro de la jaula, con un... pareciera un body como de diamantes y unas plumas de pago real, me voy a dejar un poquito más para que se aprecie. Y tenemos una edición limitada, igual en un vestido de gala, negro con su estola negra y sus aretes en perla, en motivo de perla las top model hasta atrás tenemos una Barbie que es justamente eh, está en su caja y es una edición de Dior es de Dior mira este closet está increíble este armario con artículos de Chanel sombreros sus bolsas y claro una salita para amenizar con aguas Perrier y dos copas de vino muy muy muy elegantes, el sillón también es un gran decorado esa vitrina de joyería solo la más sofisticada, obviamente Chanel los ganchos las bolsas, puro lujo en este armario de Barbie y aquí tenemos más modelos de Vintage, esta nueva colección que salió Está increíble esta barri también De vestido dorado Miren nada más la, el detalle de las bolsas Las pulseras, Obviamente los zapatos en pico Tacón de aguja, los aretes ¿Cuánto glamour en esta vitrina Podemos encontrar? Society Girl En su caja y claro, la Toki Doki, la primer Barbie con tatuajes de, eh, de la colección Black Label Toki Doki. Sí. Tenemos aquí Heidi Klum, igual una edición especial del 50 aniversario. Y tenemos también una Barbie tributo a Best Way. Oh, están divinas estas con sus cachorros, ya vieron todas estas colecciones de cachorros de Barbies con mascotas, se ven increíbles, esos vestidazos de pura pedrería también para Barbies, también tenemos hasta atrás una Barbie en traje de baño on location y atrás una Juicy Couture. También en las Barbies se le usa mucho el glamour. Aquí tenemos arriba toda la edición especial de unicornios, Barbies unicornios de fantasía, de dragones, de sirenas. Uy, estas son súper edición especial. La verdad es que es una súper oportunidad venir a verlas porque son Barbies muy raras <ríe> y también muy caras. Y las que están acá arriba, la Barbie zombie, bueno, esa no había tenido la oportunidad de verla, pero me parece increíble, es la Barbie zombie. También en, dentro de, de lo dark y de lo vampírico, pues Barbie ha, ha manifestado sus tendencias. Barbie fantasma, <ríe> fantasmagórica. Eh, acá atrás tenemos una Barbie tribal, que también es sumamente extraña, es como con accesorios de eh, Sudáfrica Trae su bastón de cebra, muy, muy difícil encontrarla. También está esta Barbie con eh, su vestuario dorado y todo hecho como con cadenas. Atrás tenemos a la bruja. A la bruja de esta película. Ay, este, del mago de Oz, por supuesto. Y aquí tenemos a, a Linda. Y también esta Barbie es súper difícil de encontrarla. Es eh, la Barbie Diamantes con la estola blanca. Esta Barbie Unicornio parecía que tuviera un body paint dibujado en todo su cuerpo y trae un, un tocado con un cuerno de unicornio. Esta Barbie Sirena sí la tengo, está dentro de mi colección, pero todas las demás la verdad es que sí son bastante difíciles y bastante caras en cuanto a costos. ¿Cuánto detalle en los vestuarios de, de estas Barbie edición especial? Atrás está la Barbie Muta, que también está dentro de mi colección. Y, por supuesto, ¡ay! mira nada más la edición de obras de arte y arquitectura. Ahí tenemos a la Barbie en honor a Gustav Klimt de la pintura El Beso de Kiss. Eh, también tenemos la de Vincent Van Gogh. Eh, también tenemos a la Barbie en edición especial de Leonardo da Vinci de la Mona Lisa. La Barbie que luce un atuendo muy este, en honor al reloj del Big Ben. Y también en cuanto al vestuario de la Torre Fed. Aquí tenemos a la Barbie de la Estatua de la Libertad. Ah, tenemos una Barbie Andy Warhol. Y aquí tenemos las Barbies Moschino Con todos los detalles de esta marca. Mm, tenemos por aquí más... Eh, Barbies en honor a los festivales de Venecia, al festival de máscaras. Eh, ahí tenemos, podemos apreciar las máscaras y los antifaces que trae cada una de estas Barbies. Por aquí abajo también observamos Exotic Beauty. Esta es una Barbie también eh, Peppermint. La Barbie en honor a las flores. Ahí hay una Barbie con un atuendo de alcatraz, de rosa y de época también tenemos la Barbie de michel Basquiat esta se parece mucho a la Barbie que salió este, en el personaje de bueno que interpretó Olivia Newton-John en este, Onda Vaselina mm -hmm. sí pueden dar cuenta en, el, en los jeans en su playera pegadita el estilo del cabello ah la Barbie bohemia la podemos observar por ahí, por ahí atrás que trae un atuendo boho chic y claro Big Bing, fan Big Bing. esa no la había visto fíjate Fan Big Bean con motivos de China. Mm, también hay una Barbie Brito. No sabía que existía eso así si no la no la había visto anteriormente. Oh, esta, esta Barbie es realmente muy difícil de conseguir, es, está basada en, en la personalidad de María Antonieta y como podemos ver el vestido es totalmente esplendoroso, tiene unos detalles bordados de pedrería, de lentijuelas pero pues sí, es totalmente increíble ver todo ese atuendo en una Barbie la Barbie Diva, sí, claro, Barbie Diva, Barbie Motivo hindús mira, atrás podemos ver una Barbie Tigre, ahí la pueden apreciar bien. Esta sección realmente me encanta porque no solamente tiene que ver con atuendos, detalles, en accesorios, sino con películas. Tenemos aquí a la Barbie Harley Quinn, eh, la tubela, superwoman, bat chica, este, la mujer poderosa, Ah, y estas me encantan, eh, basadas en otro Hepburn, de mi bella dama, y de desayunando en Tiffany's. También tenemos aquí la de Monsters hechizada, cómo olvidar esa serie entrañable por ejemplo también el fantasma de la ópera está increíble ese, ese actuendo con la máscara Cleopatra también tenemos aquí a Marilyn Monroe los caballeros las prefieren rubias eh, de Hollywood prem Premier también tenemos aquí a Marilyn eh, creo que esa no es su caja porque yo tengo esta misma Barbie pero no viene en esta en esta caja, debe ser otra también tenemos la de Piratas del Caribe, interpretada por Penélope Cruz. Legalmente Rubia. Esta es la 2 Por supuesto no podía faltar Lucy. Los Locos Adams, Romeo y Julieta. Todo un clásico. Del Mago de Oz también está aquí. Y por ejemplo de Mi Bella Genio. Cómo olvidar esa serie tan hermosa. Y el típico vestuario de Jenny. También tenemos aquí las de Eclipse, de... The Twilight, Breaking Down, Eclipse. Podemos ver ahí a Jacob, a Laura, a Bella, a Edward Collins. Antes y después de la transformación de vampiro, pues tenemos aquí las de Insurgente y las de, de Hunger Games. La, y esta está increíble, la de James Bond 007. Y también tenemos aquí a Goldfinger del 007. También tenemos, obviamente, a Rose de Titanic. De Dinastía, este, la película Dinastía, tenemos aquí en este vestido dorado. Y claro, lo que el viento se llegó no, no, no podía faltar. Tenemos a Red Butler, a Scarlet O'Hara. Y de Star Trek y de gris, obviamente de onda vaselina. También tenemos aquí otra versión de Romeo y Julieta. De lo siento un dálmatas, claro, no podía faltar. Oh, real, esa no la conocía, la de Golden Hay Heavy, Blonde Ambition. Mira nomás esa Barbie tatuada con piratas, con banderines de, de carreras, con cartas de póker. Está increíble. También tenemos aquí la Barbie en honor a esta... Jared Cruella de Bill con sus abrigos y sus estolas. Está también muy bonita. Eduard Collen y Bella en la boda. El vestido de Bella fue un diseño de Carolina Herrera. Y por supuesto aquí tenemos a Cher, a Shakira, a Selena, a Martina McBride, a todo el grupo de RBD. Este vestuario de Cher es increíble. El vestuario de Shakira en sus primeras presentaciones. Tenemos también la Barbie de... Eh, el año nuevo chino y algunas de algunos signos zodiacales. Tenemos a la Leo y a la Géminis. Tenemos una que es en honor a algunas épocas y vestuarios. Tenemos también esta Barbie tan polémica de Frida Kahlo que no estaba autorizado Mattel para emitir esta Barbie, pero pues ya ven, son pocas las que quedan. Y en honor a varias mujeres importantes de la historia Como Amelia Earhart, Katherine Johnson, Sally Ride Lo que no veo es el Ken No veo Ken, es este Elvis Presley Pero aquí está la Barbie Elvis Presley Y también en honor a Elvis hay otra con vestuario dorado Y también tenemos a Gloria Estefan No manches, no sabía que Gloria Estefan tenía su propia Barbie Y vaya que tiene un arreglo muy similar a los que Gloria Estefanosó so, son unas mallas bueno, son unas botas largas que llegan al muslo de Animal Print Spice Gear, mira ese look de Spice Gear. tenemos a todas las Spice Gear. David Harry y David Bowie también de la Barbie del Tonjon no podía faltar las Barbies de la colección de Coca-Cola Coca-Cola, Coca-Cola Aquí tenemos a Capricornio en Barbie y a um, Tauro Tenemos las Barbies de eh, primavera 1999, eh, otoño 1998 Qué hermosos vestuarios, con sombrero, pipa, guantes, bufanda, todo Living Plastic, también, Sumer Collection, 1999, y por supuesto la colección de Star Wars, Citripium, Darth Vader, Lea, creo que les falta la de Chewbacca, mm, tenemos la de Artus, Citripium, mm, sí les faltó la de Chubaca. ah no, la de Chewbacca está acá, sí la tienen, En lo personal, a mí me encanta todo lo que son vestuarios del mundo y miren esta, esta parte de la exposición pues tiene a las Barbies de China, de Holanda, de Argentina de Chile, de Canadá, de España con el vestuario típico flamenco la de Irlanda, la de Marruecos eh, Australia, Inglaterra, Filipinas, Francia también está este de Tailandia, de Italia, las princesas del imperio de um, Holanda, de. me parece que eso es de, de. del Renacimiento, de Japón, de Rusia, de España, de Grecia, de Japón, de Tailandia, también es. Ah, de Camboya. La torera, esa torera me encanta, el vestuario con la, con la capa y, y todos los detalles en dorado, se ve increíble. Eh, Ahí está la primera este, edición de la Barbie Hindú, la de Puerto Rico, la mexicana, la de traje azteca, la de traje mariachi, la mexicana pero con el vestido de china poblana. La de Noruega y la de Francia y la nativa americana también ahí está. No, mansion. Qué impresión de, de colección. Y aquí están toda la colección de bailarinas de ballet. La del lago de los cisnes, de este el cascanueces. Eh, claro, también no podía faltar la del cisne negro está hermosa Barbie gimnasta birthday wishes y claro Barbie looks que es una colección reciente que ha sacado Barbie para ser incluyente de todas las tallas todos los Tipos de cabello, este, perfiles, este, colores de piel, tamaños incluso de altura. Hay Barbies Chaparritas también, de todas las nacionalidades. También ahí vemos distintas fisionomías. Esa pertenece a la colección de Barbies Ángeles. Tienen poquitas de ángeles, pero sí, sí, sí tienen ahí una. Y Barbie extra, claro, no podría faltar. Esta, también, esta colección también es reciente. Pero ¿qué, qué empuje le ha dado a todos los juguetes Barbie. Porque tienen looks modernos, atrevidos, ropa con accesorios llamativos. Estas todavía las pueden conseguir. En las tiendas, mira esa con todo el cabello trenzado, mini trenzas. Modern, estas es de la colección Mod, Círculo Moderno, Modern Circle, también están muy extrañas. Simón, Mel, Melody Ken y Barbie. Los principales Barbie extras aquí están en, su, en sus atuendos y en el coche totalmente plateado de diamantina. Y esta colección también es bastante reciente: bien Air. Que también pues se luce con los diseños de ropa y las combinaciones alocadas de colores y estilos en tributo a Lara Cox Laren Laren Cox Ah, y la Barbie en silla de ruedas, claro, aquí la tenemos, negrita y rubia. Mm, la primer Barbie pelona, esa sí la tengo. <risa> ah, también hay Barbie yogi. Ah, esa es la primer Barbie en silla de ruedas, y ya la, la otra era la versión posterior. Fíjate que esta historia es, es también in, increíble porque eh, hubo una chica que pues no podía caminar y le escribió precisamente este una carta a los creadores de Barbie para que hicieran una, una, pues una Barbie en, ono, en honor a Becky. La Barbie que debía ir en silla de ruedas fue lanzada en 1997 para ayudar a las personas con capas, capacidades distintas. ¿no? En la imagen está el ex secretario de prensa de la Casa Blanca, James Brady, que en una rueda de prensa en 1997 presentaba al nuevo miembro de la familia, familia Barbie. Brady tuvo que ir en silla de ruedas tras ser herido en un intento de asesinato al presidente Ronald Reagan en 1981.